Hola. La tarea que les dejé era de graficar la probabilidad que habían obtenido con esta fórmula de la población binomial que tenía estos datos, los 10 enfermos con esta probabilidad de, de que fallecieran y para cada variable graficar la probabilidad que el resultado. Si se fijan, todos, si sumamos todos estos, debe de dar 1. La suma de todas las variables en una población, la probabilidad va de 1 a 0. Entonces, tiene decir que debe de sumar 1. Entonces, si se fijan, tiene alta probabilidad que de esos 10 pacientes, este, no muera ninguno, muera 1, muera 2, muera 3, pero ya que mueran más. Es una probabilidad casi, casi insignificante comparativamente hablando con estas variables, con estas probabilidades. Enseguida veremos otra distribución de probabilidad. Esta acabamos de terminar el tema de cómo se distribuye la población binomial. Bien. Continuando con el tema que estamos estudiando, cómo se distribuye una probabilidad en poblaciones que tienen variable discreta, hemos visto la población discreta binomial o de Bernoulli. Ahora veremos la de Poisson. Posteriormente, ya para finalizar este tema del curso, veremos la normal. Pero ahorita nos vamos a enfocar en la población con variable discreta la población de Poison la cual tiene los siguientes elementos las siguientes características las características para detectar un proceso Poison para poder calcular la probabilidad en un proceso Poison vamos a identificar tres cosas, que la ocurrencia de un evento en estas poblaciones es independiente, sucede uno independientemente el otro este, no altera ...su valor de probabilidad. Este, los eventos ocurren en un intervalo de tiempo o de espacio... ...y siempre hay un promedio característico en este proceso. Cuando detectamos estos tres elementos... ...podemos aplicar la siguiente fórmula... ...para calcular la probabilidad de ocurrencia en un proceso Poisson. Esta es la fórmula que se va a seguir... En un proceso Poisson, pues, La probabilidad de que ocurra la variable aleatoria X Va a ser igual al logaritmo con base E Logaritmo neperiano De menos lambda Por lambda a la X Donde X es la variable aleatoria Y lambda es el promedio de ocurrencia En el determinado espacio o tiempo del proceso Veremos algún ejemplo de aplicación Aquí tenemos nuestro ejemplo. En un determinado hospital, un hospital cualquiera, los casos diarios de urgencia promedian tres casos por día en un periodo determinado. ¿Cuál será la ocurrencia de que ocurran dos casos de urgencias en un día en dicho hospital? Vemos que se cumplen las características. Nos dan un promedio el hecho de que un día u otro es independiente de la ocurrencia de casos y ocurre en un determinado periodo de tiempo o espacio, entonces primeramente lo que se tiene que hacer es saber que vamos a utilizar un proceso Poisson, o sea utilizar esta fórmula y lo primero hay que determinar la variable aleatoria, en este caso la variable aleatoria será 2, que es lo que estamos buscando. La probabilidad, que, la probabilidad de que dos casos se presenten en ese determinado día en dicho hospital y el promedio, el valor lambda que es 3 por día, vale 3 sustituimos en la fórmula ahí hemos sustituido en la fórmula los valores de la variable aleatoria que estamos buscando su probabilidad de ocurrencia que sean dos casos y en un promedio en el periodo determinado que es 3 entonces se aplica Calculamos el logaritmo neperiano de E a la menos 3 Esto lo determinamos que es el inverso del logaritmo natural Es chip logaritmo natural de menos 3 Le damos igual y nos da 0.049 punto ese 0.049 lo colocamos aquí y lo multiplicamos por el cuadrado de 3, nos da 9, entre el factorial de 2, 2 por 1, 2. Y esto nos da la probabilidad de que sean dos casos en un determinado día en dicho hospital es de 0.225. Veremos otro ejemplo. pongamos que ahora nos pide la probabilidad de ocurrencia para estas condiciones de que se presenten 0 casos. ¿Cuál sería? La probabilidad de ocurrencia, pues simplemente, sustituimos aquí la probabilidad de que sean 0 casos los que se presenten en determinado día, 0 casos de urgencia. Entonces, 0 y 0. Esto sabemos que el factorial por definición de 0 da 1 y, y todo número elevado por definición a la 0 da 1. Entonces nos va a dar aquí, sustituyendo 1. Y, uno. y esto nos daría 0.049. Revísenlo, pausenlo, analícenlo porque van a venir algunos problemas. Vemos otro ejemplo. Durante el estudio de cierto organismo acuático, en una granja se determinó que el número de organismos encontrados por muestra es de 2. Los... ¿Cuál calcula la probabilidad de que en el siguiente muestreo se obtengan tres organismos vamos a, a utilizar Poison porque hay un promedio de dos por muestra y queremos saber cuán, cuál será la probabilidad de que en determinado momento y espacio ocurre en eso, el espacio es el muestreo entonces se obtengan tres organismos detectamos que lambda vale 2. y buscado la variable buscada es 3, que es, es el promedio y este es lo que estamos buscando su es la probabilidad la probabilidad que ocurre tres veces sustituimos en la fórmula sustituyendo entonces aquí el promedio y la variable que estamos buscando nos da una probabilidad de 0.018 Pues bien, este es el ejemplo, más bien es el ejercicio que van a hacer para esta semana. Se ha determinado que en cierto hospital entran 5 casos nuevos de COVID-19 por semana. Ahí tenemos nuestra lambda, el promedio, 5 casos nuevos. Suponiendo que se sigue un proceso poison, calcula, van a calcular la probabilidad que existe dicho hospital de que la siguiente semana lleguen 0, 1, 2, de 0 a 10 casos nuevos. Van a graficar dichas probabilidades como lo hicieron en el anterior trabajo de evidencia. Y se va a entregar en hoja milimétrica como lo hicieron la otra vez.